Eh, podemos hacer una transición de ámbito económico, de ámbito digital, eh, de ámbito ambiental, etcétera, eh, sin que sea inclusiva. Eh, y por lo tanto, cuando nos planteamos aquellos temas esenciales para. Eh, para, para otro modelo de desarrollo que sea sostenible e inclusivo no basta con que los temas estén en la agenda política. Eh, ese es el primer paso, pero eso siempre tiene que ir acompañado con el cómo, que también mencionaba Cristina. ¿no? Y aquí es donde creo que la palabra transición eh, justa, que es eh, ese concepto incorporado por los sindicatos hace algunos años, es muy importante ¿no? para traerlo a la mesa. ¿no?